Llegas a casa, güey, y a las dos, no, nos duele la cabeza. Y luego te volteas y piensas ok, ya, ya, ok, ¿qué tienes? Y ambas, nada. No es lo mismo, no es lo mismo.